tal cual está atravesando una crisis de impunidad que la verdad que es bastante grotesca de hecho hay ministros que han sido imputados por diversas cuestiones entre ellas este acoso eh, y hasta ahora el gobierno en la figura de gutiérrez no ha salido a pronunciarse al respecto con lo cual eh, nos marca que esa crisis tan feroz que ellos están teniendo, esa interna tan feroz que están teniendo dentro del, del partido No lleva a que puedan solucionar estos conflictos y tener gente idónea en esos, eh, en esos lugares Por ahora han marcado un relevamiento, un cambio y cubrir esos cargos con eh, militantes de tercera o cuarta línea Ya que esa misma interna les impide que aquellos eh, militantes que estarían mejor preparados se aboquen a esas, a esas tareas Digamos que a, a sus ministros les perdonan, que acosen a las mujeres, pero con, contra los trabajadores con las causas van con todo, ¿no? Tal cual, es así. Hay un marco de impunidad, aquellos este, militantes también de primera línea que tienen en los puestos gubernamentales lo que hacen es tapar estas situaciones o por lo menos no esclarecer y sacar que haya juicios justos. Eh, toman rápidamente la, las renuncias eh, y también para tener en cuenta en esto, ellos son quienes definen eh, el presupuesto y cómo se va a utilizar. Mm. Eh, entonces, en un año o por lo menos el año que viene Con elecciones, con fuertes internas Obviamente los gastos son mayores Gastos que seguramente se recortan de otros lugares Si vemos en educación Hay recortes en los gastos de refrigerias Partidas generales Y no hay explicación del gobierno de por qué recorta Haciendo que ese refrigerio que va a los estudiantes Sea cada vez menor En un marco de crisis inflacionaria eh, muy grande Algunas escuelas le recortaron 40.000, 30.000 pesos En lo que les lleva todos los meses Claro, es lo que nos han manifestado los compañeros y compañeras dentro de las escuelas y ello se ve afectado en el refrigerio que pueden ofrecer eh, a los chicos. Y en ese sentido, eh, bueno, hay, hay bastante información más. Estamos súper atravesadas por la discusión de la reforma educativa y la 568 que rechazamos. En un ratito más tenemos una reunión de equipos directivos. Tal cual, como vos lo adelantabas, hay una reforma que no solo es pedagógica, sino que es laboral y también es previsional. Y la rechazamos fundamentalmente, esa resolución 568 por extorsiva, porque lleva adelante un proceso de titularización en el cual vos, como trabajador, tenés que firmar y tenés que aceptar esa reforma. Y también marca un punto de inflexión, porque obviamente va contra el estatuto docente. Eh, ...por ejemplo, genera una comisión de reubicaciones... ...para el desarrollo curricular... ...la cual va a definir todas las acciones... ...todo lo que la normativa no marque. ¿Y esa Entonces, comisión cómo está conformada y quién la elige? Y es una comisión que está eh, por siete miembros... ...cuatro cinco de ellos serían del MPN... ...y dos, eh, obviamente del sindicato... ...corresponderían a una par, un sector sindical que es el TEP... ...con lo cual, una apelación justa... ...se ve bastante difícil en este caso... Y es muy preocupante para los compañeros que entregan eh, sus condiciones laborales donde no está claro cómo va a ser ese después. Bien, bueno, muchas gracias Sandra. Convocamos entonces un ratito más, nos vemos en la reunión de equipos directivos para entregar la guía de intervención y nos encontramos en el próximo micro. Bien, en la escuela 107 a las 9.30 nos encontramos. Entonces. Nos encontramos entonces en ese horario. Esto fue Aten Capital les canta a las 40.